al norte, entre el oeste de África y las islas Cabo Verde hasta finales de la semana. O probabilidad de formación en 48, o URSS, low, cerca de 0%. O probabilidad de formación en 5 días, baja, 20%. El pronóstico marítimo... Sí, no. Programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Hola amigos, bienvenidos... Vean ustedes hasta el momento cómo se ve ese mapa eh, del radar, donde comienza a observarse algunos parches pequeños de nubosidad en aguas del mar Caribe de sur a norte, ya generando algo de precipitación en la parte sur de Puerto Rico principalmente. Alguna tronada en estos momentos ahí en la zona sureste de Puerto Rico, cerca eh, de municipios como Naguabo, Yabucoa, hacia la zona central eh, este de Puerto Rico. Se espera en la tarde que aumente un poco más la cantidad de precipitación. Algunos problemas de inundaciones y hasta crecidas de ríos, el terreno está bastante saturado todavía y esto pudiera tener algún tipo de problema. Ya mañana cambia un poco más el panorama, un poco más seco, pero como quiera hay que tener mucha precaución. Fin de semana posiblemente vamos a ver un aumento en lluvias ya que se estará moviendo al sur de Puerto Rico en Aguas del Mar Caribe, un sistema con alto potencial de desarrollo, pero lo que traería sobre nuestra isla sería mayormente algo de lluvia. Tenemos y estamos bajo una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico y en algunas partes del norte de la isla y allá hacia la zona suroeste de Puerto Rico aviso de inundaciones, ya que todavía se espera eventos de lluvia para esta tarde en esos sectores. Pero pasamos con la compañera Zoraida Asad Sánchez de este Manejo de Emergencias con más información Adelante saludos, me encuentro en el Centro de Operaciones de Emergencias y me acompaña Elise Ramos, secretario del Departamento de Educación, gracias por estar con nosotros. Es importante conocer cómo va la evaluación de los planteles para poder eh, retomar el regreso a clases paulatinamente, ¿cómo va este proceso, secretario? Mira, para el día de hoy se convocó particularmente al director de escuela, personal esencial en las escuelas, que está haciendo una evaluación preliminar sobre la situación de cada uno de los planteles escolares, en esto repasando daños, repasando el tema de infraestructura en cada uno de los planteles escolares, verificando el tema de las utilidades, dónde tenemos luz, dónde tenemos agua, eh, el tema de la conectividad así que elementos esenciales verdad para lo que es la prestación adecuada del servicio. Eh, esos reportes ya los comenzamos a recibir, te diría que ya tenemos unas 600 escuelas eh, que nos han enviado esa radiografía, claro esas inspecciones no van a quedar ahí, igualmente tenemos un grupo de ingenieros que van a estar repasando lo que son las obras de infraestructura que se estaban llevando a cabo en las escuelas asegurarnos verdad de, de las ...seguridad, valga la redundancia... ...de nuestro personal y de nuestros maestros... ¿Qué pretendemos con esto hoy en la tarde... ...tener reuniones con los superintendentes regionales... ...que han estado mucho más de cerca... ¿verdad? ...y conocen la condición... ...de cada uno de sus planteles escolares... ...para tomar decisiones... ...vamos a comenzar a abrir paulatinamente... ...lo que es el sistema... Eh, tomando en cuenta no solamente la condición del plantel, sino igualmente las condiciones de la comunidad. Vamos a ser empáticos verdad en esta toma de decisiones con nuestros maestros y con las familias que servimos. Así que aquellas escuelas en donde las zonas ya estén en condiciones para comenzar a abrir, su personal va a estar siendo convocado para mañana, habilitar verdad lo que son los salones de clases, habilitar la escuela y con esto convocar a nuestros estudiantes para comenzar este jueves. Como dije, paulatinamente, un número de escuelas definidos no tenemos. Quizás comenzamos con 100, comenzamos con 200 escuelas el viernes se siguen sumando escuelas y el próximo lunes seguimos sumando escuelas, la idea es comenzar. Supongo que todos estos planes también van a variar, como menciona por la región, porque la zona sur fue particularmente afectada y esta zona ya había tenido otras incidencias en los pasados meses por otros eh, fenómenos naturales. Sin duda alguna. Eh, eh, uno de los elementos básicos a la hora de determinar cómo vamos a estar abriendo, ¿verdad? qué es lo que ocurrió, eh, cómo están los accesos hacia esa escuela e igualmente el tema de las utilidades. Hemos visto ya progreso con el tema del agua y la luz eh, ¿verdad? y queremos que las escuelas que vayamos abriendo tengan estas dos utilidades básicas. Gracias, secretario, por estar con nosotros. Ah, okay. Esta es la información que tengo hasta el momento desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Zoraida. Y nosotros pues estaremos llevándoles más información en adelante sobre la recuperación, ¿verdad?, del, con el paso del huracán Fiona sobre Puerto Rico. Continuamos con nuestra programación regular. ...de nuestra programación...